No entiendo, acá acá en Maipú hay fiscalización de velocidades Pero todavía no entiendo cuál es el cartel que hay que usar Si el de 60 Ese dice 60 Y este dice 80 ¿Eh? ¿Eh? Ese dice 60 Y ese dice 80 Y el cartel está Allá está la camioneta 60 metros ¡Qué hijo de puta! 60 metros. Ahí está el cartel. Ah, le voy a preguntar a cuál es. ¿Cuál es que hay que usar? ¿Cuál, cuál cartel hay que usar? Ah, le voy a preguntar porque quiero saber. pregunta Te puedo hacer una pregunta. ¿Qué cartel hay que usar? El de 60 o el de 80? Eh, decime. ¿Cuál cartel? El de 60 o el de 80? ¿Qué velocidad hay que pasar? 80, señor. ¿Y por qué entonces por qué poner el de 60? No, no, 80. Por acá de 80, ¿Estás seguro? ¿Eh? Sí. sí Escúchame. El error de ustedes. Es bolsillo nuestro, ¿entendés? Sí. No, cartel. Pusiste, no, pusiste mal, pusiste sí, mal el sí. cartel. Ay, qué lo parió, pusieron mal cartel. Sí. Che. El error de ustedes acá de Maipú, ¿entendés? Es platita nuestra, eh. Sí. ¿Sabés? Ah, otra cosa más. ¿Vos viste lo que pasó con los dos autos que pasaron anterior? Sí. Che, flaco. ¿Vos, sabés? ¿Vos viste los dos autos que pasaron anterior? Sí, fíjate que hacemos entonces. Casi más se mataron sí. por la frenada. ¿Entendés? Después decime cuál es, ¿sabes? A ver, a ver, no sé quién carajo es acá. Chao, loco, suerte. Laburen, recauden bien, ¿sabes?